Y el otro que ha entrado antes Lo que hace es entrar en diferentes streams con este Con este juego y farmear experiencia Y eso lo hace mucha gente Que para conseguir los coches necesitáis farmear experiencia Voy a por agua, ahora vengo